perfecto. Buenísimo. Bueno, vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. Hoy es nueve venado Chinaui Mazatl. Entonces, según el, la cuenta unificada de Anahua, que el calendario corresponde a un día del rumbo oeste, entonces vamos a trabajar las posturas que son posturas de recostadas y vamos a trabajar la técnica nahualica de la recapitulación. Vamos a hacer en este caso Iginoa en Nahuatl deshaciendo los pasos que es recapitular los eventos que recién acabaron de suceder. Como es de mañanita temprano, vamos a aprovechar a recapitular desde el instante en que nos despertamos hasta el momento presente, atravesando todo lo que realizamos en la práctica, recordando que la recapitulación es solamente para observar, quedarnos con la experiencia y no para estar juzgando lo, que, lo realizado. Entonces, vamos a comenzar con la apertura de rumbos, como hacemos siempre, y vamos a hacer especial énfasis en, en todo lo que es el movimiento, eh, trabajo de cadera, apertura de cadera, lubricación, y también bastante trabajo de espalda, activar la espalda porque vamos a, a utilizar la, la postura del flechador y panty, entonces eso necesita que, que primero hagamos un buen fortalecimiento en toda la parte posterior del cuerpo. Así que bueno, vamos a comenzar en postura de pie para abrir los rumbos. Vamos a colocar nuestra postura de pies paralelos, ancho de caderas o un poquito más dependiendo del cuerpo, la comodidad de cada uno. Vamos a mirar nuestros dedos de los pies, separarlos todo lo que sea posible, crear un pequeño espacio entre medio de cada dedito. Levantamos bien los metatarsos, activamos ampliando la punta de los pies y luego enraizamos los pies, los dedos separados en la tierra. Luego vamos a activar bordes externos, arcos internos de los pies. Y luego creamos una micro, micro flexión en las rodillas. Es muy pequeñita, es para que nuestras articulaciones no queden trabadas hacia atrás. Luego vamos a chequear cómo está la relación de nuestra pelvis y nuestros sacros orientando el coxis hacia la tierra y el área de hueso púbico hacia el ombligo. Luego continuamos con los hombros, vamos a marcar una rotación externa, elevando los hombros, dándolos hacia atrás y hacia abajo. Separo las manos del torso, dejo un espacio entre medio de los dedos. Y luego llevo la mirada amplia hacia el frente. Y vamos a tratar de ubicar, de sentir que la alineación es la coronilla sobre nuestro coxis. La tapa de la cabeza sobre el área del peineo Creando esta línea, esta especie de, de caña, de acatul, esta verticalidad. Transformándonos en canal donde la energía circula a través de nosotros. Desde los pies hacia la cabeza, desde la cabeza hacia los pies libremente creando espacios, llevamos la mirada amplia hacia el horizonte y ampliamos la visión, activamos nuestra visión periférica, nos liberamos de la atención focal y activamos la visión periférica. Cuando ya tenemos esa visión periférica amplia, sin punto específico, suave, dejo que los párpados se cierren. Suave, sin esfuerzo, como si nos estuviéramos quedando dormidos. Al cerrar los ojos, tomamos conciencia de nuestro cuerpo físico, la postura, cómo estamos sobre la tierra, cómo estamos de pie, cómo respira este cuerpo, sin que haga nada. La respiración solo sucede, no hago nada. No la cambio, no la modifico, no la modifico. Solo sucede. Y me observo en este no hacer nada dejar que simplemente suceda. Que el aliento de vida me habite, recorra, entre y salga. Mientras que no hago nada, solo observo. En esta observación dejo que surja esa introspección. El mirar hacia adentro. Dejar de mirar hacia afuera. Y empiezo a percibir la energía de las manos. Puede ser energía calórica, quizás flujos de energía, movimientos, quizás las pulsaciones del ritmo cardíaco. Pero me enfoco en las manos. ¿Qué pasa con mis manos solamente cuando las observo? El espacio entre cada dedo, el espacio en el centro de la palma. Y luego llevo la atención al centro del pecho, al latir del corazón. Y uno mi atención a ese latido, al momento presente, respiración y ritmo cardíaco. Me dispongo hacia la, la práctica desde ese lugar, desde el sentir, desde mi corazón. Me propongo estar presente para que la mente no esté repitiendo en automático. Sino que cada movimiento sea consciente, unido a mi propia respiración y a mi propia presencia. Y entonces desde este lugar, sintiendo esa energía en nuestras manos, vamos a empezar a mover la energía con ellas, abriendo los rumbos Abrimos suave los ojos, vamos a tomar esta energía de la tierra, cerrar las manos en puños y colocarlas al centro de poder justo por sobre las crestas ilíacas, codos hacia atrás, ampliamos las axilas frontales, se eleva levemente el esternón, vamos a inhalar profundo, cruzando el puño derecho hacia el hombro izquierdo, concentro la energía, exhalando, extiendo el brazo derecho hacia el frente, ofrendo el corazón, abrimos el rumbo travis trampa, el el rumbo de que el es el rumbo luminoso el elemento fuego y la energía masculina la energía de movimiento me conecto con esa energía desde adentro hacia afuera desde afuera hacia adentro como parte de todo y luego la traigo hacia mi centro de poder llevo pie derecho por delante del izquierdo inhalo elevo talones mantengo esa línea en la columna este centro activo y doy un cuarto de giro hacia la izquierda deposito los talones, inhalo, cruzo el puño derecho hacia hombro izquierdo, concentro la energía, exhalo, extiendo el brazo, ofrendo el corazón, y en la práctica abrimos el rumbo trampas, el rumbo norte, el elemento aire, el rumbo de nuestros ancestros, de los difuntos, conectamos con ese elemento y con esa profundidad, con esa ancestralidad, cuando habitemos cada postura, una postura que ya fue habitada tantas veces, que se despierta esa energía ancestral. Traigo la mano otra vez a mi centro de poder. Llevo pie derecho por delante del izquierdo, inhalo, elevo talones y exhalando, cuarto de giro hacia izquierda, deposito talones. Inhalo, concentro la energía, cruzo el puño. Exhalo, extiendo ese brazo, ofrendo el corazón, la práctica. Abrimos el rumbo Sihuatlampa. trampa el rumbo de las iguas, el rumbo femenino, el rumbo que rige la energía del día de hoy. Hoy nueve venado, nos disponemos a ir hacia adentro, a introspectar, a recapitular, a mover nuestras aguas, el este elemento agua. Traigo esa energía hacia mi centro de poder. Llevo pie derecho por delante del izquierdo, inhalo elevo, talones, y talones talones, exhalando, cuarto de gira hacia la izquierda, deposito talones. Inhalo, concentro la energía, cruzo el puño derecho, exhalo, extiendo el brazo, ofrendo el corazón, la práctica y conecto con el rumbo huizlampa, el rumbo sur, el rumbo de la tierra, todo lo que está vivo, todos los reinos, todo lo que me rodea. Y de esta forma me identifico con el todo, la apertura de los rumbos no es un mero ritual, sino es la identificación con los elementos que nos componen y los que nos rodean a la vez. Es una forma de decir yo soy, aquí estoy, simplemente soy. Traigo esa energía hacia mi centro de poder. Incluso pie derecho por delante del izquierdo, inhalo, elevo talones, y al exhalar, cuarto de giro hacia la izquierda y deposito talones. Libero las manos hacia los lados del cuerpo, y ahora con los dedos bien separados, vamos a colocarlos en nuestras costillas bajas, sintiendo el movimiento de la caja torácica, y vamos a llevar los codos hacia atrás en este macho humano, en este gesto ventral, el pecho queda abierto, el corazón por delante, y vamos a realizar cinco respiraciones de reciclaje, liberando el excedente, inhalando profundo por nariz, y exhalando profundo por la boca, entonces tomo aire, y al exhalar por la boca, en un suspiro, y lo que va a tratar es que se mueva la caja torácica, inhalo, que se abran las costillas, se separen, exhalo, que se junten las costillas. Cada uno continúa tres veces más. Me acerco para mostrarlo, para que se entienda que la caja torácica tiene esta posibilidad de movimiento en 360 grados. No es que mi abdomen sale como para afuera cuando hacemos respiración abdominal, sino que entre 160 grados mi, columna, eh, mi caja torácica se expande. Y esa exhalación es larga y poderosa, liberando todo el excedente liberando lo que no nos corresponde, lo que nos aqueja, lo que nos pesa. Y en esa inhalación profunda revitalizando todo el sistema. Tenemos esa intención. Cuando terminan de soltar el aire por última vez, vamos a liberar las manos a los lados del cuerpo, tómense su tiempo para soltar todo el aire y vamos a empezar a hacer el rebote desde los talones hacia la tierra, comenzando con el muelleo. Entonces recuerden que para que no haya ningún tipo de, de exigencia sobre nuestras articulaciones, no tiene que haber impacto. Entonces todas nuestras articulaciones tienen que estar con una microflexión, comenzando desde los tobillos, rodillas, caderas, después hombros flojos, codos flojos, dedos flojos y cabeza floja y empezamos a mover en todas las direcciones posibles de movimiento, ya sea de la columna y de la cabeza. Entonces ocupemos todos esos espacios de flexión un poquito hacia adelante, extensión un poquito hacia atrás, laterales, rotaciones, y ahora lo vamos a sumar con la respiración. Esta respiración en tres tiempos, ocupando toda la capacidad pulmonar, desde abajo hacia arriba, inhalamos en tres tiempos por nariz, y exhalamos en tres tiempos por boca, sería... Y lo empezamos a hacer cada vez más dinámico y que se escuche, que se sienta esa respiración, que trabajen los pulmones. Que trabajen los pulmones, se calienta todo nuestro cuerpo, se activan los sistemas. Y sobre todo estas exhalaciones, donde estamos apretando y tomando conciencia de esa musculatura que estabiliza la columna. Tomen en cuenta que cada exhalación es una forma de apretar el centro, de despertar el centro, de encender la columna. Perfecto, y ahora vamos bajando el ritmo de poco a poco, muy suave, muy lento, y la respiración también va a cambiar poco a poco, pasamos esos tres tiempos a hacer uno por nariz, suave por boca, a medida que va bajando el dinamismo en el movimiento, pero no es que me libero del movimiento, sino que lo internalizo, sino que entiendo que por dentro todo continúa moviéndose. Y luego cuando vamos llegando a nuestro centro, la respiración se transforma en nariz, nariz. Ya no uso la boca, encuentro la quietud, despacito, separo las manos del torso y empezamos a lubricar las articulaciones. Dejo caer la cabeza al centro, empiezo a hacer rotaciones internas con nuestras muñecas, con los dedos, y empiezo a hacer rotaciones con la cabeza, vamos todos para el mismo lado, inhalando, sube la cabeza por el lado derecho, exhalando, cae la cabeza por el lado izquierdo, y ahora las rotaciones que estamos haciendo es hacia adentro, rotaciones internas, los dedos bien marcados, ese movimiento escalonado de los dedos, para que se conecte con la musculatura de antebrazo, de las palmas, eso, y ahora en este momento de rotación de la cabeza, busquen que no se muevan los hombros, que solo de la cabeza, la cabeza, es la que sube, hace todo el recorrido y baja, así producimos estos pequeños estiramientos en los laterales, Eso. y tratamos de sincronizar los movimientos, esto nos mantiene nuestra atención activa, aquí y ahora. Eso, ahora cuando la cabeza pasa por el centro, voy a detener los movimientos, y empiezo hacia afuera con las manos, rotaciones externas, los dedos también súper activos moviéndolos, y empiezo hacia el otro lado con la cabeza. Subo por el lado izquierdo, cae la cabeza por el lado derecho. Eso. Perfecto ese movimiento, ahí coordinando con las manos, dedos, cabeza. Abran un poquito la boca, cuando la cabeza va hacia atrás, pueden separar un poquito sus labios, relajar la garganta. Y recuerden que cuando la cabeza va hacia atrás, no dejen el peso total de la cabeza. Pero cuando va hacia los lados y hacia adelante, sí, suelto el peso total de la cabeza. Ahora, cuando la cabeza pasa por el centro, detengo el movimiento. Inhalando, reincorporo. Exhalo, postura de pie. Empezamos con los hombros, rotaciones hacia arriba y hacia atrás. Detengo, hacia arriba y hacia adelante. Detengo, separo los brazos a la, a la altura de los hombros, y vamos a hacer dos cortitos hacia atrás en apertura de pecho, activando también las, la parte de adelante, zona de pectoral. Entonces hago dos cortos hacia atrás y vuelvo. Dos cortos hacia atrás y vuelvo. Hasta podemos hacer ahí una respiración, podemos hacer dos inhalaciones. Así le vamos dando esta vida a la cara posterior del cuerpo, a la espalda y a la vez activando la zona de pectorales. Estas posturas que vamos a trabajar del temicti y pantli van a necesitar toda esta actividad de nuestra espalda hasta despertar del cuerpo. Perfecto. Ahora, sin bajar los brazos, manteniendo ahí, hago circulitos cortitos, chiquititos hacia atrás. Cortitos, cortitos, controlados. Así también se sigue activando toda la zona de hombros, espalda alta. Detengo y círculos cortitos controlados hacia adelante. Para la respiración puede ser nariz nariz o nariz-boca en un tiempo. Eso, detengo y ahora toco los hombros y estiro. Y bajo los dedos hacia la tierra, amplifiquen. Acá sería una extensión de muñeca bien profunda, como cuando hacemos la postura de olama. Entonces... Acá sería flexión de muñeca. Traigo los dedos hacia mi hombro y toco el hombro. Estiro, extensión de muñeca. Esto me trabaja y me conecta. Estamos trabajando acá ya con el sistema nervioso. Conectando con estos nervios. Medial, radial, cubital, activando desde la zona dorsal hasta la punta de los dedos. Que se sienta bien ese estiramiento en las manos. O se despertar en todos sus brazos, manos, dedos. Eso. Perfecto. Y ahora, cuando los dedos me quedan tocando los hombros, detengo el movimiento, aflojo bien los hombros hacia la tierra y e empiezo círculos, para que los círculos los dibujen los codos. Inhalando, elevo los codos por delante, exhalando, termino de dibujar el círculo con los codos por detrás. Uno más, y detengo el centro, cambio, inhalo, elevando los codos por detrás, exhalo, juntando por delante. Si es posible, toco muñecas, codos y desciendo. Inhalo, abro, muñecas, codos y desciendo. Si eso no es posible, no hay problema. Sigan marcando el círculo sin tocar ni las muñecas ni los codos. Pero para los que pueden, sí, lo hacemos. Eso, y aflojo, sacudo, sacudimos las manos, sacudimos las piernas. Abro, cierro los dedos, abro, cierro los dedos. Y ahora vamos a dividir nuestro cuerpo en dos partes. Vamos a separar los pies un poquito más del ancho de caderas. Ahora los dedos de los pies pueden mirar levemente hacia los lados. Microflexión de piernas. Y me voy a sujetar de las caderas, de los huesos de las caderas. Y lo único que voy a mover es la parte alta de mi torso, de las caderas hacia arriba. Las caderas de abajo quedan totalmente quietas. Inhalo, saco el pecho hacia adelante y exhalando voy a marcar un círculo hacia la izquierda, y desde ahí voy a comenzar a hacer este movimiento circular, sin mover nada, nada de las caderas hacia abajo, disociando la columna completamente, de mis caderas para abajo queda estática, de mis caderas para arriba se abre, entonces desde la columna media comienza el movimiento, casi con una baja media, miren acá los hombros, cuando hago el movimiento, hagan de cuenta que tiene una vara en los hombros, donde los hombros no podrían caer, no puedo caer con los hombros, no hago este movimiento con los hombros de subir y bajar, sino que se mantienen estables y el movimiento surge solo de desplazar y hacer estos círculos desde la base de la columna hacia arriba, sin mover las caderas, sin mover las piernas. Eso, ojo, no hay un poquito con los hombros, busca más estabilidad, que no sea una flexión lateral, sino que sea un desplazamiento se está como desplazando en el mismo eje, entonces los hombros pueden quedar a la misma altura. Cuando estamos yendo hacia atrás, ahuecando, se queda de costado, se quedaría acá, cambio de sentido, vuelvo por el lado izquierdo y dibujo ese círculo, ahí se ve de costado, los hombros quedan en el mismo lugar. Entonces también empezamos a movilizar estos centros perceptuales bajos, nuestro agua conectando con este elemento del rumbo oeste. Y eso también nos da mucha lubricación, mucha flexibilidad a nuestra columna. Hay veces que esto de no, de no disociar nuestras partes nos crea que los músculos alrededor de la columna estén bien rígidos y nos sacan movimiento. Le damos conciencia a esta parte del cuerpo, a esta separación. Eso, ojo, forno, no muevas las rodillas ni las caderas. De caderas para abajo, totalmente quieto el cuerpo. tratemos de hacer uno más y ahora detengo cuando el pecho está abierto hacia adelante, y me sujeto de las costillas bajas como hicimos si al principio de la práctica, pero ahora los juegos pueden quedar un poco más hacia adelante, y ahora desde mis manos hacia arriba va a quedar totalmente quieto, pero desde mis manos hacia abajo va a surgir el movimiento. Entonces sacar la cadera hacia el lado derecho, y voy a empezar a dibujar los círculos como si me cortaran el cuerpo por la mitad. La parte de arriba queda totalmente quieta y la parte de abajo es la que crea el movimiento. Y se sigue movilizando toda esta zona, ese cuenco de agua. Esa zona donde también en la postura del chiram, el chapmol que vamos a trabajar, para reflejar ese espejo, ese cuenco de agua. Entonces ahora buscamos que los hombros no se muevan para nada y que solo se mueva la parte baja de la columna. Nos lleva, nos invita a esta introspección, a seguir en este rumbo hacia adentro. Hacia adentro. Pueden flexionar. Eso, mucho me mejor todos, pueden flexionar las piernas un poquitito, eso ayuda también al movimiento y ahora cuando nuestra pelvis esté viniendo para adelante sería pelvis en retroversión, pelvis hacia hueso cúbico, ahí detengo y voy hacia el otro lado hacia el otro lado, dibujando sus círculos Vimos estos movimientos de movilización espinal, si en algún momento se sienten bajos de energía, cansados, sirve mucho movilizar la columna, porque a veces hay mucha energía estancada cuando hay una columna rígida. Eso, en la cara, la musculatura facial, como si tuviera una sonrisa interna, para que el cuerpo se sienta cómodo, se sienta en un lugar seguro su propia práctica es el lugar más seguro donde pueden estar. Ahí vamos a detener el movimiento cuando estamos con el hueso púbico lejos del ombligo, pelicenante versión, coxis hacia atrás, pecho hacia adelante. Detenemos todos cuando estemos ahí, hacia atrás. Exhalando desde flexión de piernas, columna, rígida me voy plegando, plegando, plegando hacia adelante y me dejo caer y ahí me es todo el peso del cuerpo hacia adelante, la coronilla, la tapa de la cabeza apunta hacia la tierra, la nariz apunta hacia el ombligo, déjense caer, y ahora todo el peso del cuerpo va hacia la punta de los dedos, hacia los metatarsos, confíen en la actividad de esos dedos, eso, eso súper bien, Nisha, y ese cambio de peso, bien para adelante, a través de la fuerza de gravedad la columna se relaja, toma espacio, Ahora todos eleven los hombros un poquito más, como aléjenlos de, su, de sus orejas. Ahí va, y sientan ese cuello largo, ese espacio cervical. Grabo esa sensación y me voy a plantear mantener esa sensación de que mi cuello siempre esté disponible, largo, lejos de los hombros, las orejas, para nunca estar comprimiendo nuestras cervicales. Desde ese lugar, inhalando, vértebra a vértebra, vamos a empezar a subir. Exhalo, tomo postura de pie. Ahora separamos las piernas, un doble ancho de caderas, los dedos miran hacia afuera y vamos a empezar a trabajar con sol y luna. Entonces, ya tenemos esta disociación, esta estabilidad, luego vamos a seguir con un poquito más en esta postura. Flexionamos, coxis hacia la tierra, espalda erguida. Las rodillas siempre las estén atentos a que no se vayan para adentro ni para adelante. Se van para afuera y para atrás. Entonces desde acá estiramos los brazos hacia los lados del cuerpo. Hombros bien bajitos y vamos a empezar a marcar los laterales. Por ahora, sin mover las piernas, disociando. Lo voy hacia un lateral y hacia el otro lateral. Un lateral y el otro lateral. Mis rodillas están firmes y estables. Por ahora, mejor no muevas tus piernas. Mira, ahí estás haciendo este desplazamiento con las piernas también. Eso lo vamos a hacer un ratito, pero por ahora no muevo las piernas. Solamente la parte alta del torso. Mis piernas están firmes y estables. Estamos todavía trabajando la tierra también. Hago tierra con mis piernas y muevo mi agua desde la parte del centro del cuerpo. Eso. Y ahora sí vamos todos juntos a darle movimiento un poquito hasta las piernas también. Lo voy a hacer lado, estiro una hacia el otro lado. Lado y lado. Y acá chequen, si la rodilla se les pasa demasiado, acomoden la postura. Separen más los tobillos o hagan más cortito el movimiento. Porque lo que estamos buscando es esta lubricación. No estamos buscando sobreexigir las articulaciones. Súper consciente esta práctica, respetuosa al cuerpo de cada uno. Eso, y ahora detengo el centro, piernas estiradas, inhalo. Exhalando dentro en flexión profunda otra vez, como una squat con piernas separadas. Y ahora desde acá, y lo voy a mostrar una vez, el pie por favor primero lo miren. Si quieren pueden volver a estirar las piernas para no cansarse, si pueden mantener, mantienen. Lo muestro una vez, me voy a ir en un lateral profundo hacia el lado izquierdo primero en un lateral profundo. Luego, voy a rotar llevando mi abdomen hacia la pierna izquierda. Y luego, exhalando, voy a crear una flexión llevando mi columna hacia el piso por ese lado izquierdo y relajando. Aromar con las respiraciones. Inhalando voy a subir como si sujetara esa energía. Recuerden que no hay espacios vacíos, somos maquitos. Exhalo, extiendo. Ahora me voy hacia el lado derecho. Inhalo, lateral. Exhalo, rotación. Me dejo caer. Inhalo, subo Exhalo, deposito Y vamos todos juntos Me voy hacia la, hacia la izquierda Como si agarrara la luna Es esa energía femenina, energía lunar Rotación Me dejo caer por ese lado Por el que estoy rotando Luego inhalando por el centro Recojo esa energía Exhalando, la amplifico Inhalo, me voy hacia el lado masculino Hacia el lado solar Exhalo, marco una rotación Exhalo, me dejo caer Inhalo, subo en esa exhalación hago todo, la rotación y donde nos dejamos caer. A ver, ahí cada uno continúa en a su propio ritmo, me voy a acercar para chequearlos. Eso, y traten ahora esto que practicamos, dejo mis piernas estables y permito que mi torso se mueva primero en lateral, de un lado sería flexión lateral, del otro lado extensión, luego rotación y luego me dejo caer. Y cada vez le vamos poniendo un poquito más de dinamismo, sería inhalo, exhalo, inhalo, rotación, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, rotación, exhalo. Al principio lo hacemos lento para que se entienda que haya todos esos movimientos. Sol y luna, buscando esta unión entre las dos polaridades, entre fuego y agua. Las manos, recuerden, los dedos, la energía, los brazos, hasta la punta de mis dedos tienen conciencia. ¿Qué levanto cuando levanto de la tierra esa energía? ¿Qué estiro cuando expando esa energía hacia los lados de mi cuerpo? Lo mismo cuando busco ese estiramiento hacia los laterales, hacia las torsiones. Eso, y ahora continuamos el círculo, lo podemos hacer una vez, continúo el círculo sin detenerlo al centro, inhalo, abro pecho, Exhalo, marco la rotación y continúo el círculo, el círculo. pero me dejo caer, confíen, me voy hacia el otro lado, lado derecho, rotación, me dejo caer, confío, eso, me voy hacia la izquierda de nuevo, rotación, me dejo caer, eso, Deje, eso, déjense caer, déjense caer, confíen que no se van a, a golpear si sus piernas están bien estables, déjense caer, que, que la misma inercia les continúa en movimiento, déjense caer. Ahí va, aparte, la sensación es muy linda de soltar el cuerpo, que se suelte el cuerpo. Ojo con las rodillas, no dejen que al, al rotar su torso las rodillas ingresen. A veces está pasando, ahí en algunos de estamos rotando y la rodilla se va para adentro. Rodillas hacia afuera y marco la rotación. Un poquito más, solo un poquito más. Eso, ese dejarse caer, precioso. Ahora por última vez, cuando todos llegamos al centro, mantengo, vacío pulmones, inhalo profundo y sostengo. Sostengo. Vamos a juntar el índice y el pulgar y dejando el resto de los dedos estirados, creando este cierre de ciclos, esta unión también de polaridades, este macho-manas, conocido también en yoga como mudra y exhalo, inhalo, estiro piernas, libero el muda y sacudimos piernas, sacudimos torso, ya entramos ahí bastante en calor, preparando nuestras caderas, nuestras piernas, nuestra espalda, perfecto, y vamos con un poquitito más de cuenco, entonces separo piernas, doble ancho de caderas, flexiono, y ahora el trabajo es un poquitito más sutil, el movimiento es más corto, pero es, vamos con esta profundidad de nuestra atención. Nos podemos agarrar de las caderas, este huesito que tenemos aquí arriba son nuestras crestas ilíacas, entonces podemos colocar las manos ahí, eso me va a ayudar a entender si mi cadera está subiendo o bajando. Entonces vamos a empezar a elevar una cadera y luego la otra. Primero estamos yendo hacia un lado y hacia el otro. Y acá está pasando lo mismo, no estoy moviendo mi hombro, sino que es la cadera la que se está elevando, no es mi hombro el que baja, mis hombros quedan estables, firmes, como el primer ejercicio. Y es la cadera la que se mueve, la que sube y la que baja, de un lado y del otro, de un lado. Si no me sirve apoyar los dedos por arriba, agárrense también de los huesos, el tocar el cuerpo, este contacto me ayuda desde ese lugar como más kinestésico a entender dónde está mi cuerpo, la propiocepción qué es lo que está realizando, cómo está mi cuerpo ubicado. Trato de no mover las rodillas, solamente sea de la cadera. Y ahora detengo el movimiento y voy a llevar, alejar mi hueso cúbico del ombligo, traer mi hueso cúbico al ombligo. Alejo el hueso cúbico, lo traigo. Pero dicen anteversión, retroversión. Anteversión, retroversión. Si se llegan a cansar desde las piernas, aflojen estirando las piernas y luego vuelvan a entrar en la postura. Pero no muevan todas las piernas juntas con la cadera, sino que disocio. Mis piernas firmes y estables y solo la cadera. Ahora todos vamos a hacer círculos. Estoy llevando la pelvis en en versión coxis hacia atrás, detengo y desde ahí empiezo a elevar y a formar círculos. Círculo. Ese círculo lo dibuja solo la cadera. Noten esta estabilidad que se forma en los muslos, en los glúteos, protegiendo esta estabilidad. Relajen la cara, <ríe> suelten la cara, cara de sonrisa interior. <ríe> y hacia el otro lado, cuando detengo, ahora cuando mi pelvis está viniendo cerquita de mi amplio, hacia el otro lado. Eso es, perfecto. Y ahora inhalo, detengo, estiro las piernas y sacudimos. Perfecto, antes de bajar a la tierra, vamos a utilizar una postura del rumbo sur para terminar de estabilizar, calentando el cuerpo en esta apertura de piernas, en este trabajo de caderas. Vamos a utilizar la postura del clavete, del cargador, pero la vamos a utilizar en estática, tomando conciencia de elevar los brazos, al poner, poner esta extensión que estuvimos trabajando, nos va a dar esa conciencia en la espalda. Entonces, sacudan bien el puedan que suelten, aflojen Recuerden la cara también, la cara flojita Súper relajada Separo las piernas un poco más del ancho de caderas Acá también es una decisión en base a sus rodillas Pueden dejar los bordes externos De los pies paralelos O pueden abrirlos levemente hacia los costados Eso chequeen en base a cómo se sienten sus rodillas si, si por dejar los pies paralelos Mis rodillas se van hacia adentro Hacia la línea media Eso a la larga lastima Así que es preferible abrir un poquito Entonces Piernas estiradas, postura de pie, inhalo profundo. Y al exhalar entro en una sentadilla profunda y voy a extender los brazos hacia los lados. Voy a marcar primero la extensión de mis muñecas, deditos hacia la tierra. Y luego trayendo esa extensión voy a flexionar llevando en 90 grados los codos a la altura de los hombros, como si estuviera sosteniendo... Algo, como si estuviéramos sosteniendo nuestras responsabilidades, <risa> nuestra conciencia de ser adulto, de hacernos cargo de nuestras decisiones, de que nadie nos hace, nadie nos obliga, todo lo que hacemos y realizamos es responsabilidad nuestra. Tomo conciencia de esa responsabilidad y la cargo sobre mis hombros. Entro en esa reflexión profunda y alineo mi conciencia con el intento universal. Ese es el intento de esta postura. Vamos bien profundo, alineo mi conciencia con el intento universal. Los invito a que cierren sus ojos y vamos a internalizar haciendo ciclos de respiración. Si puedo, llevo a 13 respiraciones nariz-nariz. Si siento que es mucho, que me canso, que es demasiado, nos ponemos de pie con las piernas estiradas, sigan con las manos y sigan con el intento. Recuerden que el cuerpo es solo un vehículo. Si mi cuerpo físico no puede mantener la postura, estiro las piernas y sigo contando mi ciclo respiratorio. Estamos conformados de ciclos, dentro de ciclos, ciclos pequeños, ciclos largos. Cumplo con este ciclo de 13 respiraciones como mi cuerpo lo pueda realizar hoy. No me sobreexijo, como mi cuerpo pueda hoy, es perfecto así como es. Lo más importante es mantener ese intento, mantener la conciencia en el presente. Alineo mi conciencia con el intento universal. Es este dejar fluir también. Para que me dé cuenta cuando terminen, todos se ponen de pie y liberan los brazos. Cuando ustedes terminen sus 13 respiraciones, nariz-nariz. Eso es. Cada uno a su propio ritmo. Y ahora tomamos una postura de pies paralelos. Vamos a llevar las manos a los costados del cuerpo, juntamos todos los dedos y nos quedamos ahí. Conectando, recibiendo, cierro los ojos, me observo. Observen cómo está su cuerpo ahora, su energía en esta postura de pie. Se lía, creo que es el nombre de este macho manas, este gesto de recepción hacia la tierra, en agua, el gesto de recepción. Hasta la punta de mis dedos tienen conciencia. Ahora lentito y suave, vamos a ir abriendo los ojos y ahora sí, si no tenían el tapete, lo vamos a colocar para pasar a la tierra y nos vamos a, a parar al comienzo del, del mat o tapete para pasar a la tierra a través del círculo energético. Entonces me voy a colocar de pie al comienzo del tapete. Tomo esta energía de la tierra, la coloco en mi centro de poder, Codos hacia atrás, pecho abierto microflexiono las piernas y desde acaba a empezar el movimiento desde la base de mi columna. Al inhalar, giro las, la, los puños hacia arriba, empiezo a abrir los dedos y a medida que los dedos se van abriendo voy llevando mi coxis y mis caderas hacia atrás. Luego a medida que voy cerrando los dedos voy cerrando desde la pelvis, serpenteando la columna, inhalo, estiro, dejen ese espacio entre los hombros y orejas y caigo redondito como una cascada. Toco la tierra, arrastro esa energía, la subo por los costados de mis piernas y exhalando la deposito. Entonces sería inhalo, abro, exhalo, cierro, inhalo, estiro, exhalo, caigo redondito hacia la tierra. Inhalo, recojo esa energía y exhalando deposito otra vez al centro. Y ahí cada uno continúa en base a su propia respiración, su propio ritmo. Es un muy bien y recuerden esta sensación que habíamos grabado de nunca comprimir los hombros, cuando elevo los brazos mis hombros se mantienen bajitos ahí va, y esto de las manos los dedos, los dedos tocan las piernas arrastro esa energía por el piso la levanto por mis piernas y la deposito en mi centro solo lo que me corresponde solo lo que me pertenece en este círculo energético. Perfecto, y ahora la última vez que, los, que las manos tocan la tierra, en vez de recoger la energía, me quedo y empiezo a caminar hacia adelante para llevar las rodillas hacia el piso y alinear el 90 grados. Manos debajo de hombros, rodillas debajo de caderas. Y creamos esta estabilidad en nuestra columna, donde siempre estamos empujando. Siempre estamos empujando. Entonces desde este lugar, solamente tres veces, vamos a inhalar, abrir el pecho, arqueando. Exhalar desde la base de la columna, viene primero la pelvis, columna baja, media, cervical, cabeza. Y luego de nuevo, desde la base de la columna, inhalando primero saco sus isquiones, y voy recorriendo toda la columna hacia la cabeza y así una vez más toda la columna bien consciente ese movimiento desde la base de la columna hasta la cabeza Y ahora, la siguiente vez que estamos exhalando, apoyo los empeines en la tierra, la parte de arriba de los pies, empujo mi hueso púbico hacia el ombligo, estiro por completo mi columna y creo mucho espacio también en la zona dorsal. La cabeza cuelga, creo espacio en la zona cervical. Y desde acá llevo los glúteos hacia los talones, entrando en una postura de descanso, y estiro las manos hacia adelante y solo si llega apoyo la frente en el piso. Si la frente no llega al piso, no hay problema, pero sí me interesa que los glúteos vayan bien, bien hacia atrás, súper hacia atrás. Perfecto, y en este lado ya vamos a entrar en las preparaciones para el técnica y la postura, la postura del soñador. Entonces, inhalando, paso el peso del cuerpo hacia adelante, cuadrupedia, cuatro apoyos, y luego voy a girar sobre nuestro lado derecho, si bien, vamos todos del mismo lado, si necesitan cambiar, pasen para, para que todos quedemos mirando enfrente, pero estamos todos sobre el lado derecho. Así es más fácil la explicación. Entonces voy a apoyar las caderas sobre del lado derecho, voy a apoyar el resto de costillas, el lateral, y acá lo que vamos a hacer, este brazo que me queda debajo, lo voy a ingresar primero. Lo voy a pasar por dentro. Este brazo que estaba acá, lo paso por dentro. Así vamos a trabajar un poquito eso. Me queda por dentro. Me puedo abrazar. Si quieren, de paso, nos damos un abrazo. Ahora, las piernas van a estar flexionadas y las vamos a colocar ahora 90 grados. Rodillas a la altura de las caderas. Entonces, alineo. Rodillas a altura de caderas. Y luego, tobillos a altura de rodillas. Y pies en flex. Tenía deditos hacia arriba, talones hacia afuera. ¿Sí? Entonces, me quedo el brazo apoyado por debajo. Me puedo abrazar. Formando ángulos de 90 grados mis piernas. Y ahora, con la mano izquierda la que está arriba. Dejo los dedos bien estirados y apoyo los dedos. entre La distancia entre el hombro y el codo está bien. Como que quede ahí apoyado, está bien. Y ahora vamos a trabajar esta fuerza lateral que me va a preparar para la postura. Vamos a hacer muy cortitos. Voy a inhalar profundo. Retengo y elevo el torso. Elevo y exhalo. ¿Sí? Entonces inhalo. Retengo, subo, exhalo. Inhalo. Las piernas están de esta manera para que anclen sobre la tierra. Exhalo. Entonces la fuerza viene bien desde el centro y de los laterales. Ahora por última vez, levanto arriba y me quedo, mantengo un instante, respiro cada uno hasta donde pueda. Hagan fuerza también desde el centro, no solo el brazo no se está levantando. Y me dejo caer, perfecto. Ahora este brazo que está debajo lo coloco sosteniendo mi cabeza. Estas vidas simples como si estuviéramos ahí en la playa, tomando sol. Perfecto, y ahora tiro las piernas Busco el equilibrio, busco ese centro, ese eje Donde no me esté cayendo ni para atrás ni para adelante La mano izquierda me puede seguir sosteniendo igual que como me estaba sosteniendo antes Se llama mano en copa o medusa, es la yema de los dedos, toca la tierra Y ahora solo con la pierna de arriba voy a arrastrar Con el pie en punta voy a arrastrar ese pie por la cara interna Con mi pie izquierdo por la cara interna de mi pierna derecha hasta lo más arriba que pueda llegar en apertura de cadera. Y luego desde acá, estiro esa pierna y pongo el pie en flex. Sería deditos que me apuntan hacia mí y talón hacia afuera. Y con ese pie en flex, bien estirado, empujo, empujo, empujo, empujo, empujo. empujo. Toco los talones y vuelvo en punta y arrastro. Arrastro lo más arriba que pueda. Flex. Estiro. Todo, todo lo que pueda, todo lo que pueda para que el cuerpo se mantenga súper estable y no me esté cayendo ni para atrás ni para adelante, ni esté tambaleando, traten de que el movimiento sea súper controlado, consciente. Con esta actividad, solo con esta conciencia de que hasta la punta de mis dedos está activo, ya puedo estabilizar mucho más la musculatura profunda que conecta ahí las piernas con el centro. Eso, cuando tocan el pie de base, Mitch también en, en flex, el de base. Eso. Ahí va, no y también, genial, lo corrigieron. Eso. Eso, perfecto. Ahí, unas más. Así trabajamos primero la parte alta y luego la parte baja. Tiro súper, súper, súper activo, toco. Y ahora cuando baja por última vez y toco, coloco los dos piecitos en flex. Las piernas están súper activas. Estiro el brazo que está debajo y entro en total equilibrio de lateral. El brazo izquierdo por arriba. Y acá busco sentir ese eje donde no me estoy cayendo ni para atrás ni para adelante, estoy sobre la cadera derecha. Acá ya estiramos el caso de abajo. Ah, no tenés lugar nuevo con la pared, ¿no? Ah, claro, no. Ah, bueno, ahí va. <ríe> Así podemos encontrar ese equilibrio, eso. Busco el equilibrio, la estabilidad en ese lateral. Donde desde mi centro también activo ese equilibrio, desde mis glúteos empujando para adelante. Y ahora desde acá vamos a entrar en la postura. Voy a levantar la cabeza nuevamente, voy a colocar la mano trabajando esta extensión que lo estuvimos haciendo desde el principio. Los dedos miran hacia mi oreja, hacia mi cuello o hacia mi hombro. Ingreso los dedos y me tapo el oído de abajo. Y antes que cada uno entre, acá lo, lo muestro primero, quédense acá y vamos con las tres opciones. La opción uno es flexión otra vez en 90 grados, como estaban mis piernas cuando hicimos al principio, y me tapo el otro oído y me puedo quedar acá, acá ya estaría en la postura. Opción 2 es empezar a separar y abrir las piernas, si separo y abro las piernas, las rodillas vuelven a la altura de la cadera, creo la apertura de cadera junto a la planta de los pies, y tapo el oído. Opción 3, solamente si mi cuerpo puede, me lo permite hoy, es despegar las costillas, levanto las costillas del piso y quedo en equilibrio, en apertura de cadera también. Entonces estamos todos juntos y ahora desde acá cada uno tome la postura que desea podemos pasar todos por la primera, y cuando estamos firmes y estables en la primera, cada uno ingresa en su propia postura del soñador, pueden separar y volver a abrir las piernas, pueden quedarse así como estaban, o pueden, solo si tengo la estabilidad y la fuerza para abrir la flexibilidad en la apertura de esa cadera y quedar en el aire, lo puedo hacer. Cada uno cuando entra, nos tapamos los dos oídos, y vamos al intento de esta postura, cierro los ojos, escucho ese sonido de mi respiración con los, con los oídos tapados, soy el soñador, soy testigo imparcial de un sueño verdadero. Soy testigo imparcial de un sueño verdadero. Y a partir de ahora cada uno cuenta 13 respiraciones, nariz, nariz, en esta introspección. Y nuevamente respetando mi cuerpo, mi templo, si se me cansan las piernas, las caderas, lo que sea, sigo contando mis respiraciones y vuelvo a la adaptación más simple, vuelvo a la adaptación donde mi cuerpo se encuentra en calma y en paz para realizar la postura. Soy testigo imparcial de un sueño verdadero. Empezamos a entrar en este cambio de atención. ¿Qué representa ser testigo imparcial? Ese que observa sin juzgar, el testigo que observa sin intervenir no toma parte. Observo todo como una película. Me observo y observo todo sin identificarme con eso. Cuando cada uno vaya finalizando sus 13 respiraciones, así perfecto como estás haciendo Noé, se van recostando. En la misma postura que tuvimos exactamente antes de ingresar. En esa postura de lateral, de equilibrio, con todo el cuerpo estirado. Eso. Y ahora vamos a girar todos lento y suave, boca abajo. Así como estamos, estamos estirados, giro boca abajo, apoyo la frente en el piso y relajo los brazos en cactus. Las piernas juntas, como el tronco del cactus, los empeñas hacia la tierra, hueso público hacia el ombligo, codos a altura de hombros, mucho espacio dorsal, y hay una actividad desde mi centro que me hace que la nariz no se me está aplastando, sino que estoy activa. Al estar activa, hace que mi nariz no se aplaste en el piso, porque tengo una actividad que me eleva. Empujo los hombros hacia atrás, hueso público hacia la tierra, y eso me da cierta distancia con el piso. Me, lo hago como simulando el piso Sería así, brazos en cactus, codos a la altura de hombros La nariz, la frente va a estar en el piso Entonces estoy como empujando, como rechazando Eso, y ahora activamos todo el cuerpo Sobre todo la parte posterior del cuerpo Vamos a llevar esta atención Eso, con la, con la frente apoyada en el piso Vamos a llevar esta, esta atención a la parte de atrás del cuerpo, los empeines apoyados en el piso, hueso púbico hacia la tierra, piernas bien juntitas, bien juntitas. Y ahora despierta en esta sensación de poder ver con la piel, poder ver con su espalda, poder sentir con su espalda qué tengo detrás, todos los espacios, los espacios entre mi cuerpo y, el, y todo lo que me rodea. Activo esta, este poder ver con mi espalda, poder ver sin mis ojos poder sentir como si cada poro de mi piel en la espalda se despertara y pueda sentir mi cuerpo, sentir mi espalda. Que todas las fibras se activen, que todo lo que rodea mi columna se active, se despierte. Para que desde este lugar de conciencia sigan surgiendo las posturas. Ahora aflojo, suelto el peso hacia la tierra y vamos girando sobre el otro lado. Y acá para no quedar de espaldas a la cámara, lo que podemos hacer es cambiar directamente girando. Si yo antes estaba así, para poder seguir mirándolos a ustedes, giro hacia el otro lado. Y empezamos de nuevo, primero con la preparación. El brazo que está debajo, el que me sostiene, primero ingresa. Ingresa ese brazo. Flexiono las piernas en 90 grados, todas L, ángulos de 90 grados, rodillas, caderas, tobillos, dedos me abrazo, el brazo izquierdo me abraza la cintura, los deditos de la mano derecha bien fuertes se van a apoyar en el piso y desde ahí me va a ayudar a elevarme, pero la fuerza viene desde mi centro y desde mis laterales, trabajando los oblicuos, uniendo este movimiento de exhalación de oblicuos con el transverso abdominal, inhalo, retengo y cuando ya estoy arriba, comprimiendo, exhalo, y esa exhalación me ayuda a poder elevarme un poquito más, eso, bajo, inhalo, retengo, solo un instante, como ese momentum para subir, pero luego exhalando ya estoy subiendo. Y dejen sus piecitos estancados y firmes en la tierra, que la fuerza venga desde arriba. Vamos de nuevo, inhalo, bajo, retengo, exhalo, arriba. Inhalo, bajo, retengo, exhalo, arriba. Y ahora por última vez, inhalo, bajo, y me va a quedar un ratito arriba, retengo, exhalo, me quedo, respiro, respiro, respiro, y bajo, y ahora sí, libero el brazo, en este caso izquierdo, respiro, y me sujeto la cabeza, esto de manera cómoda, no hace falta que los dedos estén mirando hacia abajo, pueden mirar hacia atrás de la cabeza, estiro las piernas, acá lo que da mayores estabilidad este juego de dos fuerzas opositoras, lo que trabajamos siempre en Hinam, Llevando centro hacia adentro y hacia atrás y glúteos hacia adelante. Esas dos fuerzas opositoras me ayudan a que el cuerpo no se me empiece a caer para un lado y para el otro. Los dos pies en flex, me puedo también sostener con la mano por delante y acá empieza el movimiento de la pierna. Bien en puntita, arrastro, arrastro, arrastro, lo arrastro, más arriba que pueda, súper en punta, estiro. Saco talón hacia afuera en flex y sigue en flex, sigue en flex, sigue en flex, súper activo. Toco talones, cambio a punta. Pueden hacer respiración nariz-nariz o nariz-boca. Puedo inhalar mientras recojo. Y cuando estiro, que tengo que hacer esa fuerza abdominal, me apoyo en la exhalación. Y así. O pueden hacer como un soplido también. La mano que está sujetando la cabeza, también recuerden que nos está dando un apoyo, pero no estén colgando, como que no dejen como su cuerpo flojo cayendo sobre ese sostén. Empujo, elevo, siempre estoy consciente de estar levantando el peso de mi cuerpo. Eso, ahora cuando termina de bajar por última vez esa pierna, los dos pies quedan en flex, estiro el brazo que tengo debajo, pongo el brazo derecho, por sobre el torso y encuentro esa línea lateral estable. Encuentro el equilibrio. Los dos pies en flex. Talones hacia afuera, deditos hacia ustedes. Eso. Acá inclusive se podría llegar a probar levantar los dos piecitos. Quedan en absoluto equilibrio. Si levanto, eso, eso. Súper bien. Súper bien. Sientan ese equilibrio desde el centro. Perfecto. Ahora apoyo los piecitos. Levanto la cabeza y ahora sí los dedos miran hacia mi oreja, hacia adentro y hacia el cuello o hacia el hombro. Luego entramos en la primera opción, variante de 90 grados. Recuerden que aquí ya la pueden realizar la postura. Para cada uno, como ya sabe cómo está su cuerpo, qué es lo que quiere hacer, me tapo con la otra mano el oído, los, dos de los dedos miran hacia abajo y puedo decidir llevar las rodillas nuevamente hacia el área de caderas y abrir, montar la planta de los pies. Solo si puedo, si mi cuerpo puede hoy, si lo puedo realizar, si no me lastima, levanto sobre el codo. Cada uno ahí decida. Cierro los ojos, voy hacia adentro. Escuchen este sonido de la respiración, que también es, es muy lindo para calmar nuestra mente, escuchar ese aire, ese aire con ese agua, como si fuera un mar. Como si fuera que estuviera escuchando el mar en esa respiración. Soy testigo imparcial de un sueño verdadero. Cuento mis 13 respiraciones, nariz, nariz. Evocando esta atención para despertarme en el ensueño de imparcialidad, de no intervención. El sueño verdadero es una representación de la ensoñación. Lo verdadero es cuando tomamos conciencia de algo que es verdadero para cada uno. Solo desde un estado de conciencia se crean experiencias verdaderas, ya que la realidad cambia en base a cada persona. Se torna verdadero solo porque estoy presente. Si su cuerpo les pide aflojar antes, aflojen antes y continúan respirando con el intento. Soy testigo imparcial de un sueño verdadero. Perfecto. Ahora, cuando ya todos terminamos, quedamos en esa postura inicial por donde comenzamos en el, estirando en el lateral, y desde ese lado nuevamente otra vez giramos boca abajo. Ahora sí vamos a necesitar lugar. Quizás, no te convenga um, ponerte con la cabeza más mirando hacia tu cámara y tus pies hacia la puerta, porque vamos a necesitar estirar los brazos para preparar la espalda para el flechador. Vamos a pasar por una especie de variante de, de Coatul, de can, la siguiente, para estirar y elevarnos. Entonces, al tirar abajo, esta vez los brazos los vamos a estirar hacia adelante. Vamos a un poquito más la cámara. Eso, esta vez, en vez de poner los brazos en cactus, lo que vamos a hacer es estirar los brazos bien hacia adelante y apoyar la frente en el piso. Apoyo la frente en el piso. Las piernas nuevamente, como si fueran una sola pierna, en peines súper estirados, apoyados en el también y lo que vamos a hacer primero es inhalo y despego el torso del piso no miro hacia adelante miro hacia el piso para no comprimir mi cervical estiro mi torso exhalo desciendo inhalo arriba subo el torso exhalo desciendo sigo trabajando toda esta fuerza en la musculatura de la espalda Recuerden que la cabeza es la continuación de su columna. No traten de mirar para adelante ni para arriba. Dejen que la cabeza mire el piso. Inhalo arriba. Eso, exhalo, apoyo. Y ahora esta, segunda, esta última vez que vamos a hacer, cuando subamos, también van a subir las piernas. Y va a quedar nuestro apoyo sobre el hueso público. Entonces, inhalo y arriba. Subo piernas y subo torso. Eso es. Y me quedo, mantengo mantengo, la cara interna de mis piernas se quiere unir, mis empeñas se quieren unir, mantengo, respira, respira, no mantenga la respiración, mantengo la altura, esa también forma parte del rumbo oeste, que mi espíritu celebra hacia lo más alto. Aflojo, apoyo la frente en el piso, y ahora desde acá ya podemos entrar en la postura del flechador, preguntaba si tenían algún tipo de patología o algo en la columna, ya que puede ser un poquito exigida para el cuerpo, cada uno hace lo que puede. Si notan que no pueden hacer la postura, quédense en la media postura, que es la que vamos a realizar primero de un lado y del otro. No hay ningún problema. Entonces, me levanto el pecho del piso, coloco codos debajo de hombros, y ahora voy a llevar mi antebrazo derecho de manera transversal a la columna, de esta manera. En vez de quedar el antebrazo siguiendo la línea de la columna, lo cruzo el antebrazo derecho de manera transversal, eso, a la columna. Perfecto. Voy a dejar mi pierna derecha en el piso y lo que voy a hacer es buscar flexionando con la mano izquierda el tobillo de mi pie izquierdo. Y voy a colocar ese pie en flex. Eso, ya que me tomo del tobillo. Si no llego al tobillo me puedo tomar del empeine, pero si llegan, tobillo y pie en flex. Y desde ahí voy a buscar ahora a inhalar, abrir el pecho y empujar con esa pierna hacia atrás y levantar el muslo. Eso. Traten de no mirar hacia atrás, yo porque estoy mirando la cámara para verlos a ustedes, pero ustedes sigan con la cabeza mirando para adelante. Recuerden, la cabeza es la continuación de su columna. Levanto la pierna cada vez que inhalo, abro el pecho y esa pierna empieza a empujar hacia atrás. Es un juego de fuerzas. El tobillo se quiere alejar del tobillo. Prueben todos como si quisieran dar una patada hacia atrás y van a ver como enseguida les levanta y les estabiliza la postura respiro, respiro, mantengo, aflojo, apoyo ese antebrazo en el piso, también de manera transversal, yo voy a girar solamente para poder verlos, ustedes no hacen falta que giren, y hacemos lo mismo del otro lado, flexiono ahora la pierna derecha, me tomo el tobillo, pongo el pie en flex, miro hacia adelante, abro pecho, ojo acá, no cuelgan sobre ese hombro, empujen, rechazan la tierra, y desde ahí, Despego la pierna queriendo empujar con ese talón hacia arriba y hacia atrás. Hacia arriba y hacia atrás. Cuanto más lejos esté el talón del glúteo es lo que más me ayuda a poder elevar el muslo del piso. Y pie en flex. Y hacia arriba y hacia atrás. Hacia arriba y hacia atrás. Se despega ese muslo. Respiro. Codo debajo de hombro. No cuelga sobre su hombro. Empujo. Y aflojo. Suelto. Ahora vamos a entrar en la postura completa. El que sienta que no la puede hacer, va a hacer un ratito de cada lado esta variante que hicimos recién. No la hagan si sienten que es demasiado. Pongo la frente en el piso, llevo las manos hacia atrás, flexiono las piernas y me tomo de los tobillos. Si puedo, de los tobillos, para colocar los pies en flex. Si no puedo tomar de mis tobillos, tomo de mis empeines y coloco el mentón en el piso. Y ahora acabas a hacer lo mismo, voy a tomar un momento para inhalar, abrir el pecho, solo un momento de retención para subir, pero cuando entro en la postura es necesario respirar. Es muy necesario respirar, no retengan la respiración estando en la postura. Entonces, inhalo, abro pecho y arriba, subo. Y cuando ya subí, entro en la postura, exhalo y continúo respirando. Continúan respirando y empujen con esos pies lejos de sus glúteos. El mentón levemente orientado hacia su garganta. No miren para arriba para no comprimir cervicales. Sostengo y respiro. Respiro esos pies. Se quieren alejar de los glúteos. Pies en flex. Y aflojo. Apoyo el mentón en el piso. No suelten sus tobillos. Vamos a ir de nuevo y ahora les sumamos el intento. Me tenso como un arco y disparo mi intento. Inhalo profundo, abro el pecho y empiezo a subir retengo solo un instante para ingresar en la postura y cuando ya mi cuerpo está ingresando en la postura, suelto el aire y empiezo a respirar. Y respiro consciente, despierto. Me tenso como un arco y disparo mi intento. Y bajo despacito, aflojo. Estiren sus piernas, apoyan la mejilla derecha en el piso, apoyan las palmas en el piso, con los brazos así como están a los lados del cuerpo, eso. Mejilla derecha, dejen que sus piecitos cuelguen hacia los costados, todo el cuerpo en reposo, en descanso, y hacemos tres respiraciones profundas a pulmón completo. Empiezan desde la parte más baja, dándonos este, mas este masaje abdominal, masaje lumbar. Tres respiraciones nariz, nariz. Cuando cada uno termina esas tres respiraciones, cambia de lado la mejilla y hace tres respiraciones más. Bien profundas, llenando desde la base del pulmón hasta la parte más alta. Sus piernas pueden quedar ahora súper separadas, dando más espacio al lumbar, los pies que cuelguen hacia los lados... y cada uno cuando finalice sus tres respiraciones, nariz, nariz, desde este otro lado de la mejilla, con las manos las ponemos debajo de las axilas y nos empujamos hacia atrás para entrar en postura de descanso, pero con las piernas separadas, como están ahora, apoyo las manos, piernas separadas, levanto el peso del cuerpo y llevo todo el peso hacia atrás, glúteos hacia talones, y acá me voy a quedar en postura de descanso, glúteos hacia talones, empeines en el piso, relajando todo lo que, lo que hicimos recién con nuestra columna. Vamos a juntar justo por arriba de nuestra cabeza con las manos en el piso, dibujando un triángulo, juntando de esta manera de dos índices, índices y pulgares, lo podemos colocar ahí o podemos apoyar nuestra frente ahí, en este gesto, donde se representan esas energías trinas, como meteo, la unión, cuerpo-mente, emociones, creación, sustento, destrucción, ciclos reconociéndonos como seres impermanentes, vamos hacia adentro otra vez, en esta postura de descanso, donde la intención es soltar la columna, creen todos ese espacio chequeen sus hombros porque lo tienen un poquito para adelante y empujen sus hombros todos un poquito más para atrás, eso, ahí va ese espacio en la columna que exista, que exista ese espacio en nuestra columna y cuanto 13 respiraciones nariz nariz, ahora en esta postura de descanso también le puedo dar esta intención de, de esta energía creadora que se autosustenta. Se destruye y se crea a sí misma. Hagan de cuenta que están solos, que no les importa el tiempo. Disfruten su respiración. Al entrar y al salir, disfruten de esas 13 respiraciones cumpliendo ese ciclo. Y solo para que me dé cuenta, cuando cada uno vaya terminando, van a ir subiendo vértebra a vértebra. Pero no se apuren, disfruten sus ciclos de respiración. Eso es. De a poquito, vamos a mantener, si, lo, si pueden, los ojos cerrados, un instante a medida que se levantan. Un instante con los ojos cerrados, un instante de quietud. Y ahora... Muy suavecito, despacito, cada uno va a tomar una postura cómoda para entrar en la técnica nahualica de la recapitulación. Entonces, esta postura en la que estamos es una variante de piernas de la postura de la moledora Tesi o es una postura también de variante de, de um, teoman, Teomani, de meditante. Entonces, si quieren y están estables en esta postura, con las piernas separadas, inclusive así la podemos dejar. Pero si yo sé que esta postura al correr de los minutos, como vamos a estar más o menos 10 minutos, 15, me va a empezar a molestar, a generar lo que se dice ruido mental, cambien la postura y adopten otra, no hay problema, ustedes tomen la postura que sientan que van a poder mantener con comodidad, eso es lo, lo fundamental. Eso, tomen el tiempo para encontrar cuál es su postura óptima, porque primero vamos a hacer la respiración barredera y luego vamos a entrar en el proceso de recapitulación. Entonces, vamos a llevar cruzando los brazos por delante del pecho, cada mano esta vez va a tocar cada hombro, como ayudándome a hacer peso. Eso me va a mantener los hombros bajitos y al rotar la cabeza me va a ayudar a crear pequeñas, pequeños estiramientos laterales. Entonces, sientan ese peso al caer de sus hombros, la alineación de la coronilla sobre el coxis, y lo que vamos a hacer ahora es comenzar con la respiración barredera. Voy a llevar rotando mi cabeza hacia el lado derecho, mentón sobre hombro. Y acá voy a inhalar bien profundo. Y ahora exhalando, puede ser por la boca o por la nariz, como lo quieran, voy a ir rotando con la cabeza hacia el centro hasta llegar sobre el lado izquierdo con los pulmones vacíos. Y cuando llego sobre el lado inhalo nuevamente. Y luego exhalando, voy a ir rotando la cabeza hasta el lado derecho. Entonces una vez que ya tienen el movimiento, voy a cerrar los ojos y lo vamos a hacer 13 veces, ese movimiento, contando como una vez hacia cada lado, así no es tan largo. Ese movimiento de cabeza, ese movimiento de respiración barredera. Es bien profundo, roto, y a medida que voy pasando por el centro, con esa misma respiración voy limpiando, voy soltando. 13 veces y cada uno va a detener el movimiento al centro luego de esas 13 veces, quedando con los ojos cerrados y relajando las manos sobre sus muslos. No se apuren, disfruten de ese rotar hasta que el movimiento se transforme como una especie de levitación de la cabeza sobre su torso, como si realmente su cabeza levitara sobre de su propio cuerpo. Como si el movimiento fuera una invitación de la respiración y no una invitación de la mente. Esta respiración nos ayuda a abrir esos canales para empezar a nivel físico, ese espacio al girar a la derecha, la respiración del lado izquierdo, al girar hacia la izquierda, la respiración del lado derecho. Y nos ayuda como a limpiar esos recuerdos, esas experiencias, la energía estancada. Ventilamos nuestros recuerdos. Disfruten de cada instante de lo que está sucediendo, del mismo movimiento cuando la cabeza rota, también nos ayuda a relajar el cuello. Donde la mente pueda identificar que se va a buscar esa presencia en los detalles más sutiles, en volver, volver, una y otra vez. Solo cuando ya hayan hecho sus 13 movimientos van a quedar al centro, en quietud, y pueden relajar sus manos sobre sus muslos, rodillas, ya con la mente clara, lista y dispuesta para recapitular. Vamos a recordar nuestros pasos, recordar nuestra experiencia. Vamos a regresar al instante en el que abrimos los ojos esta mañana. Regreso a ese mismo instante, como si recién hubiera abierto los ojos. Y me hago la pregunta: ¿desde dónde venía mi conciencia? ¿Desde dónde me desperté? ¿Dónde estaba antes de abrir mis ojos? ¿Acaso puedo recordar del sueño del que vengo? ¿Puedo recordar del estado del que vengo? ¿Desde dónde vino mi despertar? Quizás puedo recordar un sueño. Si se viene, solamente lo observo. Voy paseando en ese recuerdo, observando. No me quedo estancado en ningún detalle específico. Me quedo solo con la experiencia. Recuerdo que fue lo primero que vi cuando abrí los ojos. ¿Cuál fue mi primer movimiento? ¿Mi primer gesto? ¿Qué fue lo primero que hice cuando me desperté? Quizás pueda recordar cuál fue mi primer sonido, mi primera palabra. Me recuerdo a mí mismo para encontrarme a mí mismo. No para juzgar. Solo para ver si había presencia o estaba en automático. Cuando salí de la cama, ¿qué fue lo primero que hice? ¿Cuáles fueron mis primeros pasos? ¿Y con qué mente? ¿Con qué actitud? ¿Cuáles fueron mis primeros movimientos? Y con qué mente y con qué actitud. Quizás si tomé algo o comí algo, ¿qué fue lo primero que tomé, lo primero que comí, ¿Y con qué mente y con qué actitud? ¿Había presencia o solo automatismo? Y de esta manera voy recordando en mi mañana cada uno repasando sus propios pasos, deshaciendo sus propios pasos. Hasta el instante que llega la práctica. Y recuerdo inclusive antes de comenzar cómo estaba mi estado de ánimo, mi energía. Quizás tenía expectativa de la práctica, quizás no. Solo observo. Estaba esperando algo, me imaginaba de tal o cual manera. Solo observo. Cuando comenzó la práctica, abrimos los rumbos. Cuando estaba abriendo cada rumbo, solamente estaba repitiendo o estaba percibiendo los elementos en mí. Con qué actitud estaba, con qué mente, con qué corazón. Me recuerdo. Y de esta manera cada uno va a seguir su propio recorrido por su propia práctica. No para juzgarnos. No me juzgo, no opino, no reacciono frente a lo que estoy observando. Solo observo y sigo adelante. Para recorrer la práctica de la manera más ordenada posible hasta llegar al instante en que nos encontramos ahora todos los movimientos que realizamos, las respiraciones, las posturas, recuerdo. Recuerdo ese instante otra vez para ver si había presencia o no. La recapitulación nos ayuda a romper rutinas conductuales, a darme cuenta si hay esas rutinas de comportamiento que me hacen fugar energía, donde reacciono. Allí donde reacciono sin conciencia, pongo luz, sonrío y sigo adelante, no me juzgo. La recapitulación es una técnica del servicio emocional, me ayuda a liberar lo estancado, rompiendo esas rutinas contables. Poder ver patrones que repetimos una y otra vez cuando no hay presencia. Cómo hago lo que hago y desde qué lugar lo hago. Cada uno cuando llega al instante presente, al aquí, a la hora, también nos vamos a observar, sin juzgamiento, siendo este testigo imparcial, cómo estoy, cómo me siento, mis vehículos, mis cuerpos, habito cada uno de ellos. Nos vamos a quedar unos últimos instantes de silencio y quietud, permitiendo que la recapitulación nos haga tomar conciencia de cómo realizamos todo lo que realizamos y de llevar este corazón abierto a cada actitud, a cada acción que surja desde este estado de presencia y no desde el andar rumiante de la mente. Unos instantes para que aflore ese corazón Xochitl, que se abra. En esta presencia, aquí y ahora. Para recordarme a mí mismo. Muy despacito, a través de respiraciones más profundas. Vamos a ir volviendo hacia la superficie. Me gusta hacer este recorrido por los sentidos cuando volvemos, justamente para tomar conciencia de estar sintiendo y no simplemente pasar por las experiencias sin más. Activen sus sentidos, recorran uno a uno, sonido, olfato, tacto, gusto, sabor. Puedo tragar saliva, sentir la superficie de la piel. Percibo los sonidos que me rodean, los olores que me rodean. Y de esa manera, cuando cada uno se sienta cómodo, cómoda, suave y lento, vamos a ir abriendo los ojos Para concluir con la práctica Buenísimo, perfecto Bienvenidos, bienvenidas nuevamente La Sokamati Muchas gracias por su tiempo Su práctica Espero que la hayan disfrutado La Sokamati Que tengan un hermoso día y después les quería pedir, a ver si que quizás nos podemos tomar solo un instante para abrir el micrófono, y siempre casi siempre las prácticas que realizo yo se me pasan y termino haciéndolas de una hora y media. Quería preguntarles si eso les parece bien y está bien con su tiempo, si les influyen algo o no, o si prefieren que duren una hora y cuarto y se finalicen, porque si es así las puedo adaptar, y si no hay problema con que estemos una hora y media, prefiero hacerlas de una hora y media. ¿Para mí